Y si hablamos de novena conferencia latinoamericana y caribeña, estamos hablando de Crismar Lujano. Desde Ciudad de México, Crismar, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás tú? Hola Gustavo, qué gusto saludarte y qué honor además salir eh, después de, de haber escuchado Aventura de Sousa Santos con bueno, esas reflexiones siempre tan necesarias. ¿no? Y sí, de la conferencia, pues yo quiero, y no sé si te parece Gustavo, que continuemos hablando sobre los talleres de formación porque, bueno, nos han llegado preguntas, dudas, sobre, eh, pues, toda la, la oferta que hay, que es bastante amplia, son 25 talleres en total, eh, en el marco, pues, de esta novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, y ahí le quisiera pedir ayuda a nuestro técnico de Guido para ver si nos muestra la página, que, bueno, obviamente, donde van a encontrar toda la información relacionada a esta novena conferencia, conferenciaclaxo.org, y donde, además de los talleres, la información de los talleres de formación, van a tener, pues, un amplio repertorio de todo lo que, de, de todo lo que se está ofreciendo en, en esta edición. Ahora, si nos ponemos a hablar, básicamente, de, esta, de estos talleres, pues, como les decimos, son 25 talleres en total y están todos enmarcados en eh, los ejes temáticos que van a formar parte, pues, de, de Claxo 2022. Si tienen dudas, porque no saben cuál decidir, cuál escoger, pues, como es muchísimo contenido, lo que nosotros les recomendamos es que se vayan justamente ahí a la parte de información, y cuando se despliega, pues, toda esa página van a poder saber a cargo de quién está la coordinación de eh, cada taller. Importante resaltar que cada uno de estos estará siendo paralelos, ¿no? Se van a dictar de forma paralela el día 6 de junio, eh, entre las 9 y de la mañana y las 2 y media de la tarde. Así que, como decíamos anteriormente, lo difícil realmente va a ser decidir, eh, pues, cuáles de estos talleres vamos a querer realizar. Y vamos, porque me incluyo también allí. Así que, bueno, todos tenemos una, sí. Ahí interesante lo que decís. Porque esa primera, primera respuesta a una pregunta muy habitual, me puedo inscribir en dos talleres a la vez. Y, bueno, difícilmente, porque van a ser en paralelo, van a ser en los mismos horarios, en diferentes lugares del UNAM, pero en, en el mismo horario. Exactamente, así que bueno, eh, hay que decidir muy bien cuál, cuál es la, la opción ideal ¿no? en este en esta novena conferencia. Allí también en esta página van a encontrar toda la información, es decir, la presentación del taller, los objetivos, también las modalidades de pago y al final algunas de las preguntas frecuentes con información también sobre esos detallitos ¿no? que a veces pues eh, nos, se nos vienen a la mente cuando, cuando queremos decidir por alguna de estas opciones. Así que bueno, Gustavo, yo creo que eh, la fecha la hemos eh, extendido ¿no? por otro mes, hasta el 30 de abril creo que ahí eh, van a haber posibilidades de inscripciones que como decíamos anteriormente, pues es muy fácil, simplemente además de decidir qué es la parte difícil, pues ya solamente tendrían que llenar la planilla y eh, de hecho acá en Preguntas Frecuentes, y no sé si seguido si lo vamos a poder ver por allí, dice básicamente, ¿qué debo hacer para inscribirme en un taller? Pues simplemente inscribirse en ese formulario en línea y recordar, que está dirigido a todos y todas, ¿no? Esto va para estudiantes de grado, pero también de posgrado, docentes de todos los niveles, activistas, militantes de organizaciones sindicales, movimientos sociales, también de partidos políticos, funcionarios y funcionarias públicas, trabajadores y trabajadoras, miembros, gestores de organizaciones no gubernamentales, y bueno, en general cualquier profesional que esté interesado en esta temática. Así que es bastante inclusivo. Y, eh, pues, lo último para decir. Sí, Cris, vale. antes de que sigas con eso, me parece interesante porque a quiénes va dirigido, porque muchas veces algunos talleres de formación en otros lugares y con otras características están más limitados en la posibilidad de acceso. Acá lo que vemos, y si vos nombrabas, como una cantidad de sectores que pueden estar incluidos en la participación de estos talleres, y que aparte, Crismar, es la posibilidad que mucha gente que por ahí ya hizo algún que otro taller virtual de Claxo, en la lógica de la virtualidad, en estos años tan complejos, pero que la virtualidad colaboró mucho, que posiblemente puedan encontrarse, cruzarse, verse con eh, profesores y profesoras, docentes, que, con los cuales por ahí tuvieron trato virtual, pero que ahora van a estar en la presencialidad en Ciudad de México, en Lunam. Así es, Gustavo. Creo que va a ser una experiencia única y una oportunidad muy especial para eh, todos los que formamos parte de Claxo, de, de este gran encuentro y tan necesario que, que, que hemos querido, ¿no? Por los últimos, eh, como dices, dos años. Eh, bueno, en general, sobre la página de conferencia claxo.org también invitarlos e invitarles a que, pues, revisen todo el contenido que allí está porque, eh, por ejemplo, si quieren estar al día sobre las cosas que vamos a ir mencionando, sobre las inscripciones... ...para, por ejemplo, la, la inscripción general de participantes, eso todo lo van a poder encontrar la información, no perderse de nada a partir del cronograma también donde dice más o menos, pues, bueno, más o menos no, detalladamente las, las fechas en las, que, en las que van a ocurrir. Pero además de eso también, pues, mencionamos eh, cuáles son y los perfiles de nuestros conferencistas o invitados especiales eh, y, bueno, una presentación general sobre lo que significa... Eh, Claxo 2022. Así que en conferencia claxo.org van a poder encontrar toda la información referente a esto y obviamente por nuestras plataformas de difusión de Claxo TV también en las redes sociales. Genial, Crismar. Me parece que es súper detallado ahí con la indicación de estos talleres que, como bien tú decías, digo, Memorias y Resistencias, Repensar la Organización Social y Política del Cuidado, eh, qué son los feminismos negros, debates epistémicos, prácticas de encimarronaje y desafíos políticos en pospandemia, pandemia eh, activismos descoloniales, praxis feminista y resistencias desde el sur antiimperial, eh, violencia de género, en mirada interseccional y así podemos seguir digo vamos a ir nombrándolos pero decididamente es una cantidad muy grande la cantidad de talleres con las que se puede encontrar la gente y que van a tener la posibilidad en Ciudad de México de poder eh, hacerlos poder participar estar activos eh, en esta parte educativa de Claxo en Ciudad de México sí. Mar eh, la invitación entonces conferenciaclaxo.org ahí todo ahí está absolutamente todo de hecho a propósito de que mencionabas algunos e incluso hay algunos talleres que también son como de, de, de ámbito más práctico, por ejemplo, cómo armar un proyecto editorial, pero también experiencia documental y construcción del relato fotográfico. Así que bueno, todo esto a partir porque también va a haber una feria del Libro Internacional eh, en el marco de la novena conferencia de Claxo. Así que, bueno, las actividades para dar, repartir en esta, en esta edición de, de, de Claxo 2022. Gustavo. Y lo más complicado dentro de la conferencia, ¿qué va a ser? Elegir qué hacer en qué momento, digo. Con la particularidad que los talleres, al comenzar el día lunes, un día antes de la inauguración de la conferencia, bueno, deja un marco para que la gente que vaya a México y que posiblemente después o va a presentar eh, una ponencia en una mesa o va a participar de algún foro, bueno, podría el lunes, que seguramente va a estar un poco más liberado, liberada de actividades, poder participar de alguno de los talleres. Crismar, muchísimas gracias por este encuentro. A tomar un vaso de agua, que siempre cuando uno se atora y en, en el aire, este, tomando un vaso de agua en general, resuelve. Que tengas muy buena semana y en una semana nos volvemos a encontrar. Así es, Gustavo. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Que... Ahí estábamos hablando con Crismar Lujano, que estaba aquí eh, con nosotros comentándonos algunos detalles de la novena conferencia latinoamericana y caribeña y esta eh, cantidad de talleres presenciales de los cuales pueden participar, digo simplemente ingresar ahí, se inscriben y de esa manera van a poder participar. Bueno, ¿qué programa hemos tenido en el día de hoy? Muchísimas gracias a todas y todos los que estuvieron del otro lado, que estuvieron participando, que siempre se suman, que se suman también eh, dando la posibilidad de difundir eh, los materiales de, de Claxo. Ustedes saben, ahí en Claxo.tv van a encontrar todo. Eh, materiales en video, materiales en podcast de radio, Claxo Radio que también con un gran crecimiento y muchos de estos materiales también los encuentran en Claxo Radio y algunas de las joyitas para poder ver en este ranking de videos más vistos, si quieren ver, por ejemplo, qué pasó en el 2018, ahí en los videos más vistos de YouTube lo pueden ver completo los días de transmisión del evento del 2018. Si quieren ver la entrevista con Francia Márquez, tuvimos novedades en las últimas horas de Francia Márquez desde Colombia. Bueno, ya más de 80.000 visualizaciones eh, pueden ver la entrevista de Francia Márquez ahí en el YouTube de Claxo y en Claxo.tv Y ustedes saben, este programa no se hace solo, sino con la participación de todos los centros miembros de la gran red de Claxo y de la Secretaría Ejecutiva de Claxo y específicamente del área de comunicación Guido Fontán, Eric Domergue, Noelia Crossi, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Sofía Lorenzón, Marcelo Yardino, Jimena Sazas, Cristian Iturricha, Alejandro González y Paulo Oliveira, responsable del Infoclaxo en portugués. Mi nombre es Gustavo Lema y nos volvemos a encontrar en una semana cuando abramos el espacio del Infoclaxo para seguir pensando nuestra América. Chau, hasta la próxima. Muchas gracias. OK, those 경찰 are.